Muchas gracias, señor presidente. Señora defensora, en primer lugar, muchísimas gracias por su comparecencia y la de su equipo. Desde nuestro Grupo Parlamentario tenemos que agradecer la labor de la institución y la labor enorme que realizan en todos los informes anuales, especiales y recomendaciones. Y tenemos que destacar que esta institución ha sido muy importante a lo largo de los años de cara a poner en el, en el, en el punto de mira eh, las deficiencias del sistema democrático y las vulneraciones de derechos humanos en las actuaciones de los poderes públicos eh, y la Administración. Esto ha sido muy importante. Y, de hecho, eh, bueno, queremos también destacar el, la labor muy grande de, del equipo de la Defensoría del Pueblo en la realización de todos estos informes en el día al día a lo largo de los años. A lo largo de, de todos estos años la, defensora, la figura de la Defensoría del Pueblo eh, ha sido una figura muy reconocida eh, socialmente, muy reconocida como la defensora eh, de los más vulnerables. Sin embargo, creemos que en los últimos años esta, este reconocimiento se ha ido difuminando y se ha ido difuminando quizás porque existe una percepción de que no se ha actuado con independencia total al poder político como se debiera. De hecho, eh, algunas actuaciones de la institución han estado más cercanas a la defensa del Gobierno que la de la ciudadanía, y esto también lo tenemos que decir. Eh, podría haberse puesto al lado de la sociedad civil y haber recurrido eh, la ley Mordaza o haber recurrido la, las devoluciones en caliente, y así seguramente pues, no tendría que hacer tan numerosísimas eh, recomendaciones y quejas eh, precisamente por las consecuencias de la aplicación eh, de estas leyes. Si se hubiese puesto al lado de la gente y de la sociedad en el año 2015 eh, y no del lado del Gobierno, pues seguramente en el 2017 no tendría que hacer tantas recomendaciones como las que ha tenido que hacer. Entrando en el, en el informe anual, en el apartado de ciudadanía y seguridad pública tenemos que destacar eh, respecto al apartado de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues que hemos echado en falta eh, que hubiesen hecho un, en este primer año de aplicación de la ley un análisis más profundo. Eh, sobre todo, echamos de menos los datos eh, que le ha ofrecido la delegación del Gobierno y que nos reflejan en el informe y un análisis sobre la proporcionalidad o no de las sanciones, porque, de hecho, de eso dependerá el que eh, la aplicación de esta ley, pues, sea, fecha o no la calidad democrática. Eh, le vamos a solicitar, eh, si es posible, que amplíen esa información y que se realice un informe detallado en profundidad sobre esto, porque, además, la sociedad a esto, pues, importa. En el apartado de migraciones, eh, bueno, pues nos parece bastante grave la situación de los solicitantes de asilo, de los solicitantes de nacionalidad española. El, el colapso del registro civil es eh, eh, absolutamente eh, lamentable. Eh, esto está suponiendo problemas de discriminación para las personas en su situación de regularización de su situación legal en España, pero también enormes consecuencias para su familia. Esto eh, nos parece muy importante ponerlo de relieve. En cuanto al acceso al territorio nacional de personas migrantes, eh, no estamos para nada de acuerdo en, una, eh, en la mejora que parece contemplar, bueno, que lo dicen abiertamente en el informe, respecto a lo que supone la, el que se instalen oficinas de asilo en Ceuta y Melilla. Eh, les recordamos que en esas oficinas de asilo no puede llegar absolutamente ninguna persona susahariana, por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta condescendencia eh, con respecto al Gobierno y, además, de es que esto esté sucediendo no solamente es responsabilidad del país vecino, es también responsabilidad del, del, del Gobierno del Estado español. Con respecto al apartado de evoluciones en caliente, eh, bueno, pues, realmente no solo en este informe sino en informes anteriores hace continuamente referencia a que se vulneran los derechos humanos, a que no se cumple la legalidad, a que se están produciendo y que, eh, además, no se respeta el derecho internacional eh, de derechos humanos. Sin embargo, pues sí que tenemos que recordarle que no lo recurrió y que, de manera indirecta, también eh, es responsable de que no se cumpla con la legalidad en estas devoluciones. Con respecto a los CETI, eh, efectivamente queda mucho por, por hacer. Eh, sobre todo habría que reflejar un poco más el cumplimiento de las directivas de asilo que no se cumplen dentro de la CETI y que el, el acceso de las personas refugiadas a la península se dificulta muchísimo tanto como que ya no están pidiendo eh, asilo en Ceuta y en Melilla en los CETI. Con respecto a los menores inmigrantes, no acompañados, compartimos su preocupación, eh, pero echamos en falta eh, propuestas para ver cómo mejorar esta situación. Y, sobre todo, echamos en falta, eh, en la situación de los menas, en Ceuta y Melilla, es absolutamente desbordante cientos de menores que no pueden ser asumidos por recursos y capacidad demográfica de estas dos ciudades que viven en la calle, una, eh, falta, una llamada de atención al Gobierno para que eh, ponga en marcha acuerdos de reubicación entre comunidades autónomas, porque la situación es insostenible. Con respecto a los CIEs… Eh, nos ha comentado que ha realizado una reciente visita a un CIE de Roma. Eh, me parece muy bien, eh, pero quizás sería más interesante que realicen más visitas habituales a los CIE en España. Porque, de hecho, una de las lagunas que se ven en los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es que en los últimos años han venido eh, visitando de media uno y eh, realmente eh, es importante... Visitas más a menudo, sobre todo para hacer un seguimiento a las recomendaciones que se realizan. En los CIE, todo lo que se refleja sobre los CIE son grandes lagunas eh, sobre el, el sistema de centros de internamiento, un modelo ineficiente. Echamos de menos eh, que desglosen, que pidan un desglose de las expulsiones por nacionalidades, porque se sabe perfectamente que hay nacionalidades que no pueden ser expulsadas sin embargo, lo seguimos eh, internando en CIE. Y sí que aquí tengo que hacer una llamada de atención gorda que ya le hicimos en la, en la, en la, en la comisión, y es que entendemos que en algunas cuestiones de eh, control de malos tratos la Defensoría no ha estado a la altura. Y no estuvo a la altura, echamos de menos, que no acudiera al CIE de Aluche cuando le pidieron numerosos sociedad civil, organismos y diputados que acudiera al CIE de Luche. El 18 y el 19 de octubre, porque estaba habiendo evidencia de malos tratos, y tardó ocho días, ocho largos días en personarse en el CIE. No nos parece de recibo en una institución como la de la Defensora del Pueblo y la acusa que nos dio en la comisión fue que estuvo esperando que pasaran las aguas. Entendemos que eso no está a la altura y que es algo que hay que corregir. Respecto a la situación de la Administración penitenciaria, entendemos que en, la, en el informe se mejora mucho en el apartado de asistencia sanitaria a las personas presas, eh, porque en informes anteriores no se decía absolutamente nada. En este, si se recogen algunas quejas de la sociedad civil, esperaremos a una comparecencia que tenemos dentro de poco para ver las conclusiones de las quejas que están llevando a cabo. Queremos resaltar que se refleja un aumento espectacular de las quejas por traslado, de hecho se aumenta en un 33%, pero sin embargo echamos de falta una recomendación contundente a la Administración penitenciaria a que el lugar de cumplimiento de las personas sea cerca de su lugar de residencia, como establece la ley, entre otras cosas, porque eso dificulta o impide la reinserción. De eso pues, eh, no hay absolutamente nada, simplemente una recomendación en un caso, eh, un, un párrafo pequeño en todo el informe, cuando, además, los datos confirman y revelan una eh, política sistemática de traslados y cambio de traslados no se puede controlar por juzgado de vigilancia penitenciaria, esto sería muy importante que, si se pudiera controlar, se controlara por la Defensoría del Pueblo. Nos llama mucho la atención el aumento de fallecimientos en las prisiones, aumentan un 33% según los datos del informe, la prevalencia enorme de personas con enfermedad mental y si echamos mucho de falta una apuesta decidida a denunciar la falta de tratamiento dentro de las prisiones que alcanza muy pocas personas, sin las cuales, desde luego, la, la, la institución de, la, de las prisiones pues no tiene sentido ninguno. Con respecto a, los, a las muertes en prisión, como ya han comentado senadores anteriormente, pues hay muchísimos datos dentro del informe sobre muerte Falta el detalle de eh, muertes por causas naturales, datos que sí estuvimos viendo ayer de una contestación que le dieron al señor Niñarrito el Gobierno. Llama mucho la atención que, desde la Defensoría del Pueblo, con datos tan preocupantes de fallecimientos por causas naturales, no se haga absolutamente, eh, no se señale cuál es el problema que está habiendo. Descarcelación, ninguna mención, no podría existir ninguna muerte por enfermedad grave dentro de prisión. Y en el año pasado, según sus datos, 92 personas murieron dentro. No existe ninguna mención a las mujeres dentro de prisión, ni una sola mención, cuando es un colectivo que está especialmente discriminado, es un colectivo que está dentro de un mundo de hombres, pensado para hombres, con tratamientos pensados para hombres, con talleres productivos que, además, perpetúan un sesgo absolutamente machista. Es una lagunda grande. Por último, mencionar que en el apartado de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Malos Tratos, ahí entendemos que sí que tienen una gran laguna tienen un papel muy importante de los equipos en las inspecciones, pero ante situaciones fragantes de malos tratos y torturas no son capaces de articular actuaciones rápidas ni siquiera tienen capacidad para seguir las recomendaciones que hacen, que tienen unas recomendaciones muy, muy potentes después de visitas a las instituciones penitenciarias y, sin embargo, después asumen que les diga a la Administración que lo cumplen cuando no las cumplen, incluso a preguntas que nos dan a, lo, a los senadores, nos responde el Gobierno, a mí en persona, en, en recomendaciones que les niegan, eh, que a ustedes les aceptan, a nosotros nos dicen que no tienen por qué cumplirlas porque no las consideran necesarias. Voy a y, sin embargo, señoría. voy acabando. Eh, sin embargo, no, no hacen inspecciones después para ver si cumplen o no las recomendaciones, cuando hay evidencias muy muy grandes en sus informes del mecanismo de eh, malos tratos. Señora Defensora, eh, es la última vez que acude a este pleno antes de acabar el mandato. Queremos agradecerle su trabajo, queremos agradecerle también el que, el que acepte nuestras críticas constructivas que le realizamos en todas las comparecencias que podemos tener y le deseamos lo mejor en su nueva etapa. Muchas gracias. Muchas gracias senadora Mora.